Serenatas, Luis Barbosa. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le deseamos a ti un regaño, Camila. Un regaño feliz. Serenatas Luis Barbosa. Comenzó la fiesta, así que. ¡Fuera, palma! ¡Fuera, palma! ¡Fuera, palma! ¡Fuera, Serenata Luis Barbosa con las canciones especiales para papá. Ayer me dijeron un viejo. Me estremecí Después me miré al espejo Y al fin noté lo que envejecí